Vamos a iniciar la configuración y eh, los pasos preliminares para la generación de una planilla de cálculo, tomando como ejemplo eh, la conformación de uno de los rubros de eh, las eh, planillas de cómputo y presupuesto de obra. Vamos a tomar cualquiera de sus rubros, por, nosotros vamos a considerar el rubro 3. Eh, y en primera instancia, como primer paso, lo que vamos a hacer es cargar los datos de eh, una lista de precios de insumos que eh, nos va a servir para operar después eh, cálculos en una de las tablas que vamos a generar. Eh, siempre como recomendación inicial eh, para la generación de una nueva planilla de cálculo, lo que tenemos que tener eh, en claro eh, es que debemos analizar los tipos de datos que vamos a ingresar en nuestra planilla de cálculo. Eh, Calc, al igual que otros gestores de planilla de cálculo, eh, almacenan en sus celdas eh, la información que luego vamos a operar y nosotros debemos tener eh, muy claramente identificado qué tipo de datos son los que vamos a ingresar para operar ya sea matemáticamente o eh, si no los vamos a tratar matemática o aritméticamente, por ejemplo, si tuviéramos algún dato tipo texto o eh, que si bien pueden ser numéricos, no los vamos a operar matemáticamente, por ejemplo, una identificación, una nomenclatura catastral, un DNI, ese tipo de datos que son numéricos y no los vamos a tratar, va a requerir un tipo de eh, formato, de tipo de dato diferente a los tipos de datos que sí vamos a operar matemáticamente. Por ejemplo, los datos que se operan matemáticamente, como ya sabemos, son los precios. Es el ejemplo típico y, y más claro de eh, tipo de dato numérico que va a ser tratado matemáticamente. Vamos a comenzar. Eh, simplemente nos ubicamos en una celda eh, cualquiera de nuestra hoja de cálculo. Eh, lo primero que vamos a hacer es doble clic en el, en el nombre de la, de la hoja, acá en la parte inferior, y vamos a denominar, en este caso va a ser nuestra hoja de eh, insumos de referencia precios, vamos a poner. Si ustedes se fijan, la hoja de, de, nuestra, de nuestro libro, libro de hojas de cálculo eh, ha tomado el nombre. Haciendo clic eh, derecho sobre la pestaña de la hoja, se habilita un menú contextual que nos permite hacer otro tipo de operaciones para identificar, por ejemplo, insertar una hoja, moverla o copiarla, eh, hacer algún otro tipo de programación, y es muy interesante que en la mayoría de los gestores de planillas de cálculo tenemos también, además de identificar por nombre, la posibilidad de ponerle un color a nuestra eh, hoja de cálculo para identificarla. Nosotros vamos a comenzar simplemente ubicándonos en una celda. La primera que va a ser el encabezado de eh, nuestro, nuestro listado de insumos y le vamos a llamar insumos. Eh, a continuación vamos a tener la columna de la unidad y a continuación el, la columna de el costo de esas eh, unidades. Podemos iniciar directamente va, tipeando los datos. En este caso, que es la forma típica de eh, eh, in, ingreso de datos, simplemente por tipeo. En este caso vamos a tener mano de obra, oficial, mano de obra, ayudante y luego vamos a cargar los valores. ¿sí? Vamos a tener también cemento, vamos a ingresar cal hidratada. Yeso, hidrófugo, como referencia pueden tener cualquier tipo de eh, valor que eh, en este caso, en nuestro primer ejemplo, vamos a tomar eh, este listado y algunos datos de este listado. Bien, como verán, hemos cargado un primer rango de celdas que conforman nuestra tabla. A partir de ahora, lo que podemos hacer es darle aspecto. En este caso, como son datos que no vamos a operar en esta tabla, simplemente va a ser un listado, es nuestro primer listado, vamos a comenzar a darle formato y aspecto a nuestra tabla. En el panel lateral derecho de propiedades, lo que podemos hacer es darle un borde, un tipo de borde a nuestro, eh, a nuestro rango de, de datos de celdas, si seleccionamos, podemos darle aspecto negrita o cualquier otro aspecto que admita la fuente tipográfica con la que estemos trabajando. O mismo, podemos también cambiar el tipo de fuente. En este caso, podemos elegir, está por defecto eh, Arial, pero podemos cambiar, por ejemplo, esta, Arimón, o cualquier otro tipo de fuente que ustedes eh, prefieran. Todo esto se puede hacer desde el panel el lateral derecho, donde están las propiedades. ¿sí? Podemos elegir cualquier tipo de eh, fuente. Fíjense que cambia el aspecto. Podemos darle aspecto de color, por ejemplo, eh, en, a la fuente o al eh, fondo de la celda. En este caso vamos a elegir a lo mejor un color celeste y nuestra fuente en este caso va a pasar a ser blanca. Podemos ampliar haciendo clic sobre los bordes de la misma forma que se gestionan en general en la mayoría de los gestores de cálculo. Podemos ampliar el tamaño de nuestra tipografía, de los datos cargados y podemos hacer todo lo que es operaciones de alineación, centrado, ajuste de texto combinación de celdas desde el panel propiedades que está acá desplegado. Como tenemos eh, habilitado solamente texto, todas las opciones de la formato que tenemos en este caso se aplican a lo que es texto. Para cargar eh, para continuar cargando datos, en este caso en la unidad, vamos a ingresar la unidad correspondiente a cada uno de estos insumos eh, para el caso de la mano de obra, ya sea de oficial o ayudante, eh, la unidad es horas. Fíjense, una vez que yo ingresé un valor o un tipo de dato concreto en otra celda, yo al tipear la misma letra, por ejemplo, se reconoce que puede ser el mismo tipo de dato que está previamente cargado, simplemente tengo que hacer clic y no necesito tipearlo. En el caso del cemento, que es bolsa, la unidad... En este caso vamos a considerar la bolsa, para la cal vamos a considerar el, los kilogramos y acá también nuevamente para los valores siguientes de, también deberíamos cargar kilos. Si tipeamos la misma letra inicial que ya se tipeó, se, puede, se vuelve a cargar y se vuelve a copiar el tipo de dato. Otra forma de ingresar datos en calc es directamente si yo quiero que en, en la celda que tiene dirección C9, que es corresponde a la columna C, fila 9, yo quiero decirle que sea igual que lo que está cargado en otra celda, puedo simplemente ingresar el signo, el, el signo igual y hacer clic en la celda que yo quiero que se, de la que yo quiero que se copie el valor. Calc reconoce que yo quiero decirle que la celda C9 sea igual a la celda C7, que se remarca en este color rojizo. Le doy Enter y toma el valor. Esas son diferentes formas de ingresar datos, tipeándolos o haciendo eh, referencia a una celda que ya tiene cargado previamente un dato que a mí me interesa igualar o que tome con eh, igualdad. ¿Sí? Hemos continuado copiando, ingresando valores y en este caso particular de la arena, cuya unidad sería el metro cúbico, vamos a ingresar la letra M y para ingresar, por ejemplo, algún símbolo o carácter especial, puedo hacerlo desde insertar símbolos. Se abre un mapa de símbolos y de caracteres especiales y en este caso a mí me interesa eh, el 3 de eh, que identifica al volumen, digamos, a la unidad de metro cúbico. Lo mismo va a pasar con metro cúbico, también en el ripio metro cúbico, como reconoce el valor, y en el último caso kilogramos. De esta forma, eh, hemos ingresado parte de los datos que nos van a servir para generar nuestra primer tabla o planilla de cálculo.